hola estimado todo calidad primero que todo gracias por alegrarme el día todos los días tu comportamiento es ejemplar y tu sonrisa hermosa quiero decirte una cosa los gestos de cortesía aportan el valor de la elegancia en el actuar de una persona por eso Deben combinarse estos gestos de cortesía con una buena educación y referirse a las personas de un modo calmado como si estuvieras hablando con un familiar tuyo, con mucho amor y cariño, hablar bien y sin groserías o malas palabras. Fue un placer compartir contigo. Dios te bendiga y continuaré orando por ti. Hasta luego.